La luna brilla sin temor, el último baile sonó Un último vaso de alcohol, no quiero sentir el dolor La luna brilla sin temor, el último baile sonó Un último vaso de alcohol, para olvidar este dolor Estoy medio inconsciente, sentado atrás del coche Bebidas en las prendas, manchados los iphones El perfume de tu cuerpo me recuerda tu nombre Mis chicos están perdidos, jodidos y prendidos Queriendo consolarme porque tú no estás conmigo Se acaba la botella, no sé ni dónde vivo Y quisiera darlo todo solo por estar contigo Me mata todo esto yeah. Siempre en el segundo puesto oh. ti no más del resto no sé si te merezco uh, A mí no me da pena llamarte en la madrugada Mami dime si quieres y paso por ti a tu cuadra Deja de lado el drama nena y dime si me amas Negociaré mi alma con tal de que seas mi dama Dame alguna señal, para saber que todo esto que pienso es real Pero venga Johnny, dame alguna señal Porque tenerte todo el día en mi cabeza ya me está poniendo mal Dame alguna señal, para saber que todo esto que pienso es verdad Pero venga Johnny, dame alguna señal Porque tenerte todo el día en mi cabeza ya me está poniendo mal La luna brilla sin temor El último baile es un Paso de alcohol, no quiero ser